Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, buenas tardes a todos los que están conectando, a los que se están uniendo mediante el enlace de Zoom. Este, buenas tardes a ustedes y buenas tardes a los que están viendo desde Facebook, ¿sale? Este, vamos a empezar el día de hoy con una transmisión de ejercicios de tipo WAM. Este, para los que van a hacer el examen mañana, pasado mañana o en estos días, ya está el examen de la WAM y tenemos material para ustedes, ¿De acuerdo? Este, si nos estás viendo desde Facebook y quieres entrar a ver esta transmisión en vivo y preguntarnos tus dudas de manera directa, puedes enviarnos un mensaje a nuestra página ahí mismo en Facebook y este, darle like a la página también para que te podamos dar el enlace de la sesión de Zoom. ¿De acuerdo? Entonces, este, si quieres entrar a la transmisión de Zoom, mándanos un mensaje por nuestra página de Facebook. ¿De acuerdo? A los que ya se conectaron, a los que ya se conectaron, en un momentito ya vamos empezando, vamos a dar aquí un poquito de, de tiempo en lo que van llegando. Este, Mientras, me gustaría oírlos, me gustaría de, que me digan a qué carrera y a qué unidad van en la UAM. ¿Quién me puede decir, por favor, a vos, a qué lugar, a qué carrera van en la UAM? ¿Qué carrera es la que quieren presentar? Soy Milco, Medicina. Muy bien, Medicina, ¿alguien más? Xochimilco, odontología odontología, muy bien ¿alguien más? ¿ya son todos? ¿son dos nada más? En Xochimilco, odontología y medicina me dijeron, ¿alguien más? compártanos su, su pues, ¿a dónde van? coméntenos yo, yo, yo Dime. ¿de Xochimilco, psicología? Muy bien, psicología, perfecto. ¿Quién más? ¿Quién más va para la UAM? Aquí de los que están conectados en Zoom, ¿quién más? Dice por ahí, Itzel, que va para Medicina, muy bien. Si no quieren hablar, no hay problema, pueden ponerla en el chat, ahí tienen una opción de preguntar en el chat, y ahí los vamos leyendo. Sale, Por ejemplo, también dice Andrea que va para Medicina en Xochimilco y también nos comenta Itzel que va para Medicina en Xochimilco. Magriel Martínez, me imagino que también va para Medicina en Xochimilco. Eh, Leslie Avendaño dice que busca en Guajimalpa Ingeniería Biológica, muy bien Leslie, ahorita les vamos a, a, vamos a trabajar algo más de, de la UAM, acabamos de terminar la clase para los que eh, son alumnos, Apenitas terminamos la clase del curso, ese curso pues ya terminó el día de hoy y comenzamos nuevo curso, curso intensivo para otras personas que quieran recibir el apoyo de todo el material que manejamos, todas las clases que tenemos, y todo nuestro conocimiento dicen por ahí que van para ingeniería mecatrónica en donde Alejandra Camacho por favor desactiven su micrófono para que no entre ruido ajeno a la clase, ¿sale? por favor desactiven su micrófono, si van a hacer una pregunta adelante pueden activar su micrófono preguntarnos, pero desactivenlo cuando no se esté usando para que no haya ruidos ajenos, ¿sale? Este, dice por ahí, eh, Alejandro, ingeniería mecatrónica, María de Jesús, va a ingeniería en bioquímica e industrial, muy buena carrera, muy buena carrera. Eh, Mari Mayen dice que va para medicina en Xochimilco. ¿Alguien va para Azcapotzalco? ¿No? ¿Nadie va para allá? Bueno, he tenido la oportunidad de visitar esa unidad y está muy, muy bonito está muy tranquilo ya dentro de la universidad, porque afuera está medio feíto, pero adentro de la universidad está muy, muy padre. ¿Vale? Este, ¿Quién más? ¿Quién más? A ver, ¿Quién más? ¿Para qué otras unidades van en la UAM? Hoy es repaso de la UAM, entonces, por eso estoy hablando únicamente de la UAM, del IPN vamos a hablar otro día, de la UNAM hablamos otro día, y así, de la UAPCO también, para los que no sepan, somos una academia de matemáticas llamada alban matemático, por aquí lo puedes leer, Estamos ubicados en la ciudad de Oaxaca de Juárez, en el estado de Oaxaca, obviamente, y desde aquí, créeme que conocemos muchas universidades a nivel nacional, ¿de acuerdo? Entonces, este, si quieres prepararte para tu examen de admisión, aquí estamos con las manos abiertas, esperando que llegues para poder ayudarte y poder hacer que pases ese examen, ¿de acuerdo? Este, ¿Quién más dice por ahí, Ingrid? Dice, profe, no lo escucho. ¿Los demás sí me escuchan? Sí, sí, profe. Fe. Ok, Ingrid, entonces mira, en la parte, si estás en tu celular, en la parte de abajo hay un icono que dice eh, un micrófono, actívalo para que te jale el audio y después lo desactiva, ya no pasa nada. ¿Ya funcionó? ¿Mari? ¿No, Ingrid? Si no funciona, Ingrid. Puedes buscar girando la, la pantalla, moviéndola hacia la izquierda. Buscas la ventanita donde está el pizarrón donde estoy hablando. Le das doble clic y ya te funciona el audio. también. En cuanto puedas, me avisas para que ya sepamos que ya funciona. Si de plano no se puede, Ingrid, este, salte de la sesión, dale salir y vuelves a entrar con el link que tienes. Vuelves a entrar a ver si ya te deja oír. ¿vale? Muy bien, entonces, ¿quién más? ¿Quién más va para la UAM? De los que ya me dijeron, Gracias. ¿Quién más va a hacer examen en la UAM y a qué unidad van? Coméntenme, en lo que vamos esperando los demás que van llegando. ¿eh? ¿A qué otra unidad van? Díganme, comenten, comenten. Ya creo que es todo. <ríe> Espero que, que, que, que sí vayan. Ahora, díganme, esos que van para la UAM y los que no van para la UAM, aún así... Este, les recuerdo, estamos transmitiendo desde la ciudad de Oaxaca de Juárez este, y pues queremos saber desde dónde nos están viendo, a ver quién me dice desde dónde nos están viendo coméntenos, por favor díganme desde dónde nos ven, a ver a ver qué tan lejos podemos llegar dice por ahí, Itzel Santiago que nos oye y nos ve desde Oaxaca de León, muy bien este, por ahí dice eh, Eleazar que desde, desde Tonalá, Chiapas un saludo a Tonalá, Chiapas eh, Mari dice que nos escucha desde Iztapaluca, Estado de México eh, Guío dice que desde Iguala, Guerrero saludos a todos los de Guerrero también nos comentan por ahí que desde eh, Yautepec, Morelos muy bien, muy bien Meli desde Asunción, o Oaxaca muy bien, todos los de Oaxaca conocemos Nochiclán. este Está muy, muy bonito por allá. Por ahí cerca te deberá quedar este, Apuala, ¿no? Es Una cascadota, está muy bonito también por ahí. Eh, Mari también dice que desde Asunción, Nochiclán. Eh, Brian dice de, que desde San Martín, Mexicapa, la ciudad eh, es un pueblo mágico. Pueblo mágico porque entras con cosas y sales sin cosas. Qué raro, es, es mágico ese pueblo, ni te das cuenta. Es... Este, <ríe> Eh, Alejandro dice que nos ve desde Puebla este, Carlos dice que ahí asaltan, carnal, sí, está está pesado en, en, en, en San Martín, pero yo creo que es está como la idea que tenemos, ¿no? yo creo que ahí está, ya debe estar tranquilo, ¿no? eso espero, no quiero ir a comprobarlo pero espero que así sea eh, ya me identifican, dice Brian, oye, Brian también, ¿no? el nombre como que sí da miedito, ¿no? <ríe> no te creas, no te creas es puro, puro, pura broma, pura broma te queda el nombre. Muy bien, este... Nos ven desde lejos. De hecho, hemos tenido alumnos desde Sonora, desde Veracruz, Estado de México, Ciudad de México, Puebla. Hemos tenido alumnos de varias partes de, de, de la República. Eh, en, esta, en, en este curso, pues, no es la... No es la... No es diferencia, es lo mismo. Hay, hay personas que nos ven desde varios estados de la República Mexicana porque... dice No pasa nada, oiga okay porque este, pues nuestro curso ahorita lo estamos trabajando en la parte en línea, eh, por la situación que estamos atravesando en, en, en, a nivel mundial, este, pues estamos optando por trabajar en línea, trabajábamos anteriormente, únicamente de manera presencial, pero estamos expandiendo de manera en línea, ¿sale? En línea podemos llegar a muchos lugares y créanme que la forma que trabajar, de trabajar que tenemos es bastante, bastante eh, adaptada a las circunstancias y de tal forma de que tú te lleves el conocimiento bien, entendido, claro y completito. ¿De acuerdo? Muy bien. Desde Hidalgo nos ven muy bien, José Ángel Cano. Desde Hidalgo, muy bien. La cuna de la, de la independencia, ¿no? ¿Desde qué parte de Hidalgo nos ves, José Ángel? ¿O oh, así se llama la colonia aquí en Oaxaca? Creo que no, ¿eh? Vamos a comentar. Los que nos están viendo desde Facebook... Este, si quieren entrar a la transmisión en vivo ya vamos a empezar con las preguntas de tipo one. Eh, son preguntas que en verdad te van a hacer reflexionar un poquito y te van a centrar en lo, que estamos, en lo que estamos trabajando ¿de acuerdo? Este, desde la calle de Hidalgo dice Pachuca de Soto, muy bien, muy bien ahí está eh, un, una bueno está la, la Universidad de Hidalgo, ¿no? ¿cómo, cómo, cómo son sus siglas? ¿la U ¿Uah? no, es otra, ¿no? o sí UAH. ¿Sí, no? La Universidad Autónoma de Estado de Hidalgo. UAH. -E Muy bien. La UACH es la de Chiapas, ¿no? Muy bien. este, Bueno, vamos a ir empezando, vamos comenzando. A ver cuántas personas tenemos aquí en la transmisión. Tenemos 45 personitas. este, Yo creo que ya es un buen número para ir comenzando. Si nos estás viendo desde Facebook, mándanos un mensaje a la página, en la página de, de Alba Matemático. Primero, dale like a la página. Eh, luego te vas a darle un mensaje, un mensaje y ahí una persona te va a responder con el link de la reunión para que entres y nos preguntes de manera directa tus dudas. En un ratitito ya empezamos con preguntas del examen WAM, ¿sale? La transmisión de Facebook la vamos a cortar en un ratito. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar un material un poco delicado. No quiero meterme en problemas ahí con derechos de autor y esas cosas, eh, que no va a pasar obviamente porque no manejamos cosas raras, pero... Vamos a, vamos a vamos a cortar la transmisión más tarde, ¿sale? A los que están viéndonos aquí eh, en la transmisión en Zoom, les adelanto, vamos a dar un repaso como de una hora, hora y media más o menos y después se termina la transmisión de Zoom y me quedo únicamente con los alumnos, ¿sale? A los que son mis alumnos nos vamos a quedar hasta el final, ya saben para qué, eh, hasta el final nos quedamos y repasamos fuertemente las preguntas clave del examen de la UAM para que pases como, como si fuera tu casa, ¿vale? Así, tranquilo, hacer tu examen, este, responde, y nos vamos, ¿sale? Vemos el resultado, obviamente, y estoy seguro que vas a tener un aspirante seleccionado, ¿de acuerdo? Perfecto, entonces, pues, vamos a darle inicio a este pequeño repaso, son preguntas de matemáticas, por si no lo sabes, son preguntas de matemáticas que, este, te van a servir, te van a servir, estoy seguro, estoy completamente seguro que te van a servir. ¿Sale? Muy bien, nada más déjame revisar dónde está mi material para mostrártelo. Mientras, este, cuéntenme ¿qué, qué, qué, qué han hecho, qué, qué cuentan por ahí, dónde donde, donde están, dónde viven, qué hacen, cómo les está yendo con la cuarentena. ¿Si ¿Sí están repasando o no están repasando? Muy bien, ya lo tengo. Ya tengo el material, dice por ahí. Obvio que sí, dice Ingrid. Perfecto, espero que sí, Ingrid. Espero que las preguntas que te van a aparecer ahorita no sean de mucha dificultad. ¿Saben? Este, pues ya, vámonos directamente a las preguntas. Preguntas del tipo, del tipo Juan. Del tipo one. Déjame ponerte la primera. Permítame, nada más déjame ver cómo lo voy a poner para que lo puedan ver todos. Sale, aquí está ya listo para que lo podamos revisar. Son preguntas, repito, para el público en general, este... Si quieres invitar a tu compañero, a tu amigo, adelante, hazlo, envíale el link y, este, para que repase también si va a hacer su examen en la UAM. ¿vale? Vamos a empezar, les voy a poner aquí las preguntas que vamos a estar revisando. Eh, empecemos con esta pregunta, repito, son preguntas de matemáticas, ¿de acuerdo? Vamos a trabajar un ratito, vamos a trabajar un rato con, eh, para el público en general, son preguntas que, bien o mal, te van a servir para que pases tu examen. En la parte de matemáticas, te voy a dar unos truquitos por ahí para responder súper rápido y como todo un crack, ¿sale? Este, después de esto, repito, los que son alumnos, no se vayan. Bueno, voy a cortar la transmisión, pero regresamos para trabajar ya preguntas bien, bien, bien, bien, precisas, bien delijadas, bien, bien importantes para su examen. ¿De acuerdo? Ya saben a qué me refiero. Pues empecemos con la pregunta número uno, dice... La derivada con respecto a x de la función y igual a 3x cuadrada, 3x cuarta, perdón, menos 2x cúbica más x cuadrada menos 9, ¿cuál es la derivada? ¿Quién me dice cuál es la respuesta y que me diga por qué? Muy bien, por ahí es la a una respuesta. A ver, por ahí dice que es la A. Por es la A. A, la A. En los casos, ¿cómo se deriva? El chat dicen que es la opción. Dicen todos que es la... Muy bien. Perfecto. La forma de derivar, espero que, que, que recuerdes, no es tan complicado. Déjame copiar la función. Y iguala. Te voy a explicar rápidamente por qué. Pero seguramente ya sabes cómo se hace, ¿no? Si no sabes, no te espantes. A ver, te voy a explicar sencillito rapidito, cómo se hace esta derivada, ¿sale? A ver, si tu función es justamente la que tenemos aquí, si tu función es esta, en este caso, ¿cómo se deriva? Fíjate, te voy a enseñar la fórmula de derivada, la más básica que tienes que saberte, ¿sale? Tienes que saberte por mínimo esta forma. Si tu función es de la forma x a la potencia n, su derivada, vamos a ponerle y', su derivada, ¿cómo se escribe la derivada de la función? Se escribe n multiplicando a x a la potencia n-1. O sea, básicamente, la potencia que trae, en este caso, 4, 3, 2, las vas a bajar multiplicando y arriba vas restándole 1. Súper sencillo, yo creo que esta fórmula hasta me da penita mostrártela, porque es una fórmula que debes de conocer sí o sí, hasta como... Por cultura, por cultura general tienes que saberte ¿no? Entonces, para mi función quedaría la derivada? Pues sería, baja multiplicando, acuérdate, 4 por 3, sería 12, y le restamos 1, sería 3. En el siguiente, 3 por menos 2, sería menos 6, y le restamos 1, acuérdate, sería 2. En el siguiente, baja multiplicando, 2 por 1, sería 2, y le restamos 1, quedándote 1, recuerda que la potencia 1 es invisible, la potencia 1 no se pone, y la derivada de los números, ¿cuánto es la derivada de los números de las constantes? Cero. Este, cero. Aquí le tendríamos que poner más cero, pero pues el más cero, ¿para qué lo pongo? Si ya, ya con dejarlo así nada más, ya cabe. ¿Sale? Por lo tanto, ¿cuál sería nuestra respuesta en, en el PDF? ¿Cuál sería la respuesta de esta pregunta? A. Ah. La opción A. Ah. Sí, ¿verdad? Menos 6X cuadrado, más 2 x perfecto, opción A. Entonces, repito, este tipo de preguntas no están nada complicadas, nada más acuérdate de la formulita, es muy simple. Y, pues, vamos con la siguiente para no perder tiempo y avanzar lo que más podamos. Si alguien tuviera alguna duda, en verdad pregúntenme con confianza, aunque me interrumpa, no pasa nada. ¿Dudas en el anterior? ¿Dudas? Ok. Pregunta, ¿sí se ve bien el pizarrón? ¿Si alcanzan a ver bien o no se ve bien? Sí, sí se ve bien. Perfecto, gracias. Sí profesor. se ve bien, profe. Gracias, gracias. Los que nos ven desde Facebook, nuevamente, si quieres entrar a la transmisión, manda mensaje a la página. Primero, dale like, mandas mensaje a la página y ahí te vamos a dar este el link ¿vale? para que te unas a esta transmisión. Por ahí, Eduardo, Alfredo, me ¿están, ¿Están ahí? Sandra, ¿se encuentran por ahí? Estaban. Bueno, sí estaba, pero por ahí deben andar, ¿no? Este, échenme la mano, ya saben, porque luego hay personas que llegan a molestarnos. No le veo el sentido, no le veo el motivo, pero hay personas que les gusta molestar nada más. Entonces, si me estás viendo y sabes que eres de esas personas, estoy seguro que te vas a ir al infierno. En serio. Bueno, siguiente pregunta, siguiente pregunta chicos, dice... Una parábola tiene su vértice en el punto 2, menos 1 y su foco en el punto 2, 3. La ecuación, ¿cuál es la ecuación? Fíjate, para ese tipo de preguntas vamos a tratar de hacerlas viendo, observando las opciones y recordando del tema. Si no conoces el tema, créeme que te va a costar mucho trabajo hacerlo, pero si conoces un poquito del tema, puedes empezar a descartar opciones y quedarte únicamente con las que podrían ser. ¿De acuerdo? Fíjate en algo. Algo importante, me están, dando, me están diciendo que el vértice es 2, menos 1 y el foco es 2,3. Esto es lo primero que me están diciendo, es, es lo primero y lo único que me están diciendo. A ver, ¿qué dicen en el chat? Vamos a ver. Muy bien. Ok, entonces, vamos a ver, vamos a ver. Este me están dando el vértice y me están dando el foco. ¿Qué es lo que te recomiendo primero para que puedas resolver este problema sin ninguna dificultad? Pues primero gráficalo, o sea, primero vamos a ver cómo es, cómo es nuestra gráfica. Sabemos que tiene que ser una parábola, eso sí tiene que ser una parábola, ¿no? Pero, viendo la gráfica me puedo dar cuenta si la parábola es horizontal, es vertical, o qué tipo es. ¿Sabes? Tenemos los dos ejes, tenemos el centro, en este caso que sería el origen. Pregunta: ¿cuál es el apodo? ¿Cuál es el apodo del eje Y? Coordenada. ¿Cómo? Ordenado. ordenadas, muy bien, y el apodo del eje X, ¿cuál es? abscisa, abscisa. abscisa. abscisa. perfecto, esa es la clave, porque luego ves, dicen, la abscisa del punto es, ya te revuelven un poquito, acuérdate, ordenadas, como de orden, ordenadas, y abscisas, abscisas, ¿de acuerdo? el punto, el vértice es 2, menos 1, vamos a pensar que aquí está el 1, el 2 y el menos 1, pues ahí estaría el vértice... Vamos a ponerle V, vértice, y el foco es 2,3. O sea, 2, pero con 3 ahora. Ahí estaría el foco. Ah, muy bien. Como sé que es una parábola, ¿cómo creen que sea esta parábola? ¿Hacia arriba, hacia abajo, a la derecha o a la izquierda? ¿Cómo crees que sea? Hacia arriba. Hacia arriba, muy bien. A ver, ¿quién me dice el por qué? ¿Por qué la parábola va hacia arriba? Porque el foco debe estar dentro de la parábola. Porque el foco, muy bien, gracias, porque el foco debe estar adentro. O sea, ¿qué quiere decir adentro? Tiene que estar, haz de cuenta que si lo ves como si fuera, como si fuera una delimitación, pues tiene que estar más o menos adentro. Déjame marcarlo un poquito más para que no se vea. Más o menos así se tendría que ver tu parábola, ¿de acuerdo? Ahora, algo bien importante, a ver, uno de mis alumnos, a ver quién es de mis alumnos por ahí. Ah, mira, aquí está, aquí ya lo volvió, pues, yo no. Alexa, Alexa, ¿qué necesito para la ecuación de la parábola? Necesito dos cosas, a ver si te acuerdas. ¿Qué se necesita? Ok. Alexa. Foco ¿tú? y directriz. Muy bien, Tony Velázquez, foco y directriz, ¿no? ¿Eso no es? Exactamente no. Para la ecuación ya. ¿Qué se necesita? ¿Alguien más que me ayude? ¿Qué necesito para el, el parámetro encuentro? El lado recto. Poco y vértice. Poco y vértice, no. El lado recto. El reto. parámetro. El parámetro, el parámetro que es la p Yo le dije parámetro. ¿No dijiste parámetro? Yo le dije parámetro. Ah, perdón, es que se revolvió el audio y no te oí. Lo siento, pero sí, el parámetro y el vértice. ¿sale? Con estas dos cositas ya la hacemos, ¿sale? En este caso, pues tenemos el vértice, ¿sí o no? ¿Quién es el vértice? Pues es 2, menos 1. Este ya lo tengo, en este caso es 2, menos 1. ¿Y quién es el parámetro? Para empezar, ¿qué es el parámetro? El parámetro es la distancia que existe entre el foco y el vértice. Con estos dos encontramos el parámetro. ¿Cuánto mide esta distancia? Pues aquí mide 3 y aquí mide 1. Por lo tanto, desde acá hasta acá, ¿cuánto mide? Cuatro. Cuatro. Perfecto. El parámetro entonces es cuatro. ¿Sale? Muy bien. Ahora sí, fíjate, ya tenemos mucha información, ya tenemos información acá importante. Vamos a ver las opciones, a ver si con las opciones podemos hacer algo. Veamos las opciones. A ver, pregunta. La parábola va hacia arriba. ¿Quién crees que es el que trae el cuadrado? Acuérdate que en la parábola hay un cuadrado, nada más. ¿Quién traerá el cuadrado, la X o la Y? En la, en la, la, X. La, la X. La X. Por lo tanto, nada más sabiendo eso, la opción A, la opción C, no son respuestas correctas. ¿Por qué? Porque el cuadrado lo debe de traer la X. Eso se los he dicho a, en el curso. Siempre, observen las opciones. Es vertical el cuadrado lo tiene la X de hecho, la ecuación ¿cómo va? la ecuación va así la ecuación queda escrita de esta forma ¿sale? esa es la ecuación de la parábola vertical en este caso, ¿sale? déjame ver los comentarios que opinan por ahí dicen ya que la respuesta es la D perfecto, muy bien muy bien ya tiene la respuesta por ahí, pero vamos a verificar que sí, sea sí, ¿sale? Vamos a sustituir el vértice, estos son del vértice, x en acá. Estos son del vértice, vamos a sustituir ya para encontrar la ecuación, sería X menos H, acuérdate que es H y K, X menos 2 cuadrado igual a 4 por P, la P vale 4, ya lo calculamos, multiplicando a Y menos K, pero la K vale menos 1, se vuelve más 1. ¿Sale? Desarrollando binomios y multiplicando me quedaría... X cuadrada menos 4X más 4 igual a 16Y, 16Y más 16 por 1 que es 16. Si lo paso todo de un solo lado dejándolo igual a 0, me quedaría X cuadrada menos 4X menos 16Y, aquí tendría menos 16 más 4 sería menos 12 igual a 0. Por lo tanto, muy bien, como dijeron ahí, la respuesta correcta es la opción, la que dijeron, ¿Vale? Aquí está completito el desarrollo. Esta es la ecuación que tienes que recordar y ya acabaríamos este problema. ¿sale? La respuesta, como bien dijeron por ahí, es la opción D de Diosito. Acuérdense que su examen, el examen de la UAM, tiene cinco opciones. Opción A, B, C, D y E. Normalmente los exámenes traen cuatro opciones normalmente, ¿sale? Pero no quiere decir que a fuerzas es de cuatro. La UAM aplica un examen donde son cinco respuestas las que tienes para seleccionar una, correcto, ¿sale? Preguntas, dudas en este problema, ¿se entendió? ¿No se entendió? ¿Qué pasó, dudas? No, profe. Muy bien, seguimos, seguimos, seguimos. Pregunta siguiente, vamos para atrás, dice... De las siguientes ecuaciones, selecciona aquellas que representan rectas paralelas. Problema, problema facilísimo. En verdad, el inciso A. Regalado. Inciso A. Respuesta, inciso. A. Inciso A. Perfecto. A ver, ¿quién me explica rápidamente? Rápidamente, ¿quién me dice por qué el inciso A es la respuesta correcta? Porque las rectas paralelas tienen la pendiente igual con el mismo signo y. Perfecto. Y así como vienen las ecuaciones, fíjate cómo vienen. Tienen la forma y igual a mx más b. Si tienen la forma y igual a mx más b, esta de aquí es la pendiente. Así viene. Así viene acomodada. Entonces, si queremos que las ecuaciones sean paralelas, pues las pendientes tienen que ser iguales. ¿Cuál de las cinco opciones que vienen ahí tiene las pendientes iguales? Pues la 1 con la 4. ¿Ya lo viste? Cinco tercios con cinco tercios. Ya. Con eso es paralelo. ¿De acuerdo? Muy bien. Porque sus pendientes son iguales. Dicen por ahí también en el chat. Muy bien. Si no quieren platicar a, a vos, pueden ponerlo en el chat. Y ahí voy leyendo lo que ustedes van poniendo. ¿sale? Los que nos están viendo desde Facebook, pueden venirse a la transmisión denle nada más like a la página y nos manda un mensajito ahí uno de mis este, ayudantes, uno de mis cuadruras te va a enviar el link para que te unas a la transmisión y nos preguntes de manera directa tus dudas Sale aquí te espero, aquí estamos trabajando vamos a estar trabajando aproximadamente una hora, llevamos trabajando unos 20 minutos más o menos poco más, poco menos, no sé entonces nos quedan como otros 40 minutos de clase para el público en general seguimos Dice, determina las coordenadas del punto medio del segmento con que une los extremos A y B. Ahí están los puntos. ¿Quién me dice quién es el punto medio? ¿El inciso B? El inciso B, dicen por ahí. Muy bien. ¿Qué opinan los demás? ¿Sí ¿Está bien o no? Hay que hacerlo. ¿Si ¿Sí es el inciso B o no es el inciso B? Sí, es el inciso B. Sí, sí es el inciso B. Sí, salve. Muy bien, dicen que sí, perfecto. A ver, antes de continuar, yo sé que, yo sé que algunos pues, ya están como muy adelantados, y qué bueno, ¿verdad? Me, me alegra. Este, de hecho, si te hemos ayudado en nuestro curso, me alegra más todavía que te hayas, hayas superado en este en tipo de preguntas, pero espero estés consciente que hay personas que pues, no tanto, ¿no? Entonces, para esas personas que no conocen mucho el tema, vamos a ayudarles un poquito. Para eso es la clase, para que todos tengan con qué defenderse. Que no llegues hacia el examen de trompas y dame, pégame, ¿no? O sea, no, que llegues a no, pues a ver, examen. Ya le empiezo a pegar el examen, ¿no? Este. ¿Quién me dice la fórmula de punto medio? Fórmula de punto medio. X1 más X2 sobre sí. 2 y no, Y1 no, no, no, más Y1 sobre 2. Perfecto. Eso. Esta, muy bien. Esta es la abscisa y la ordenada es Y1 más Y2 sobre D2. Ahí está. Así se calcula el punto medio. Es una fórmula bastante, bastante famosa, muy útil. Este, nos sirve para calcular, pues, básicamente el punto medio, no es nada complicado. Es bastante coherente, porque pues dice si entre de dos, ¿no? Punto medio. Para los que saben un poquito más, sabrán que el punto medio es un punto a razón uno. Para los que saben un poquito más, si no sabías eso, no pasa nada. Esa es la fórmula del punto medio y se acabó. ¿sale? Entonces, básicamente lo que me dice el punto medio es, suma las x suma las Ys Y y divídelos entre 2, y ya, ese es el punto medio. Veamos el, el ejercicio que teníamos, el ejercicio dice que el punto A es 2,3, el punto B es 3,1, cuando sumamos la X con la X sería 2 más 3, sería 5, y entre de 2 me daría 5 medios, la única respuesta que tiene 5 medios, es la opción B de vino, ¿Qué esto que como es la única, pues es la correcta, ¿vale? Ya no tienes que hacer la Y, porque pues en este caso ya está. ¿Se entendió? ¿Anotaste la formulita? Espero que sí la hayas anotado. Continuemos. Pregunta siguiente. Dice, un lote rectangular tiene A metros cuadrados de área. Si el largo del lote fuera dos metros más que el ancho, y el ancho tres metros más, perdón, el área sería de 35 metros cuadrados, mayor que A. Por otro lado, si el largo fuera dos metros Menos, y el ancho fuera dos metros más, el área sería la misma que A. Créanme, preguntas de razonamiento van a venir. Esta pregunta de razonamiento parece complicada. En verdad, no es complicada. Nada más tienes que centrarte y entender lo que estás leyendo. Si entiendes esto, créanme que la respuesta sale con operaciones súper sencillas. ¿saben? A ver, vamos a ver. Fíjate, ¿eh? Voy a primero dibujar aquí lo que me está diciendo. Puedes basarte en un dibujito, en una ecuación, en un diagrama, en algo para que puedas responder cosas en tu examen. ¿Sale? Vamos a ver. Nuevamente, perdón, antes los que nos ven desde Facebook, manda mensaje a la página y dale like a la página para que puedas tener acceso a esta clase. Puedes preguntarme tus dudas de manera directa y eh, prepararte antes de tu examen. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces dice: Tenemos un lote rectangular. Para empezar, me están hablando de un rectángulo normalito. Dice que su área aquí es A. Así se llama su área. A. ¿Sale? Vamos a ponerle nombre. ¿Qué te parece si a largo le pongo X y al ancho le pongo Y? ¿Te parece bien? X y Y, ¿no? ¿Es lo normal? Puedes poner cualquier letra. De hecho, L y A, si quieres, largo y ancho, pero voy a poner X y Y. ¿sale? Ahora dice, si el largo fuera de dos metros más y el ancho dos metros más, a ver, ahora lo voy a hacer un poquito más grande, dice, si el largo fuera dos metros más, ahí está, y el ancho fuera tres metros más, ahí está, el área sería de 35 metros mayor que A. Si el área era A, ¿cómo quedaría el área aquí? Pues sería, como dice, 35 metros mayor. Pues sería A más 35. ¿Estamos? Área, y esta sería la nueva área aumentándole. ¿Ok? Vamos a ver qué dice ahora. Ahora dice: si el largo fuera 2 metros menos, o sea, el largo ahora es más pequeño, y el ancho fuera 2 metros más, aquí te quedaría X menos 2, y aquí te quedaría Y más 2. De hecho, que le puse el X? Debe ser Y, ¿no? La Y era más 3. Ahora, ¿qué pasa cuando le resto y le sumo dos aquí? Entonces queda que el área sería la misma que A. O sea, esta área que me cae aquí sería la misma que acá. Tal vez el dibujo no me ayude, pero lo que quiero decirte es, agarra dibujitos, agarra dibujitos para, pues, para entender lo que estamos viendo. ¿sale? O sea, haz tus dibujitos y de ahí te vas a dar una idea de cómo responder para tu examen. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, vamos a ver qué pasa aquí. Pregunta, fíjate lo que tenemos, ¿eh? fíjate lo que tenemos. Por una parte te están diciendo que el área es A, y por otra parte tú tienes dos lados. Espero estés de acuerdo que de este rectángulo sale esta ecuación, X multiplicado por Y es igual a A. ¿Sí queda clara esa expresión de aquí o no queda clara? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí. Pues sí, porque pues es el área, nada más, ¿no? Va no. por altura. Es igual a A, porque eso me dijeron que es. Aquí cómo queda la expresión sería base por altura. Es igual en este caso a. Aquí como que no va a caber. Déjame hacerlo, no sé, más chiquito o más para acá. Porque la tercera ya no va a tener espacio. O sea, aquí sería X más 2 multiplicado por Y más 3 igual a A más 35. ¿sale? Así me quedaría en este caso. Y en este caso, ¿cómo queda el área? Pues quedaría como X menos 2 por Y más 2, igual a... Igual a... ¿sale? Ahí está. Cada una tiene su expresión. En este caso, esta es la primera, la segunda y la tercera expresión. Y lo que me están pidiendo que encuentre, lo que estoy buscando, es el árbol. El árbol, en este caso, lo habíamos propuesto como X. Esto es lo que estoy buscando. ¿Qué pasó? ¿Dudas? ¿No? ¿Todo bien? Sí, profe. Perfecto. Sí, profe. Es que, por eso sí, profe. digo que se escriben su audio para que no me confunda porque voy a decir un poquito. Muy bien. Entonces, pues, ¿cómo le vamos a hacer aquí? ¿Qué hago? ¿Mm? Sistema de ecuaciones. Exacto, muy bien. Oye, ¿tú no vienes del futuro? Muy bien, exactamente, es eso. Es un sistema de Soy ecuaciones. alumno, profe. Claro, eso es, eso, es, eso es obvio. Es tan obvio que no voy a decir obvio, ¿no? Muy bien. Esto es un sistema de ecuaciones, claro que sí. ¿Y de dónde están en las ecuaciones? Fíjate, pon mucha atención. Quiero que aunque no me importa revisar 20 ejercicios, 40, 100 ejercicios, si no entendiste ninguno. Quiero que al menos te lleves algo a tu casa ahorita. ¿Sabe? Entonces, fíjate cómo vamos a resolver ecuaciones. En este caso, fíjate lo que tenemos tenemos una expresión igual, o sea, es igual a A y aquí también es igual a si junto estas dos expresiones, me sale una ecuación, fíjate la ecuación que nos sale, teniendo estas dos, porque ambas son iguales a A podríamos encontrar la ecuación que diga X por Y igual a, de hecho de una vez voy a multiplicar, sería X por X X por Y, perdón X por 2 menos 2 por Y y luego, menos 2 por más 2. Que si lo simplifico, a ver, pregunta. En esta ecuación que tengo aquí, ¿quién se cancela? X y Y. Aquí, X, X. Y X por Y. Son igualitos, ¿no? Se cancelan. Y me quedaría simplemente 0 igual a 2X menos 2Y. Y aquí me quedaría como, este, menos 4, ¿no? Menos 4. Muy bien. Que de hecho la puedo simplificar. ¿Qué les he dicho a los alumnos? Esto lo podemos dividir entre dos porque todos tienen mitad. ¿Por qué lo hacemos? Porque la ecuación que me va a quedar es más bonita y más simple. Si divido todo entre dos, ¿qué me queda? X menos Y menos 2 y el igual a cero lo puedes poner del lado que tú quieras porque al final de cuentas es igual a cero. Fíjate, esta ecuación que me quedó aquí la voy a apartar. Guárdala por ahí en un rinconcito de tu corazón. Guárdala y ahorita regresamos por ella. ¿vale? Ahorita vamos a ver qué vamos a hacer. Fíjate lo que dice, igualé la ecuación 1 con la ecuación 3. ¿Por qué? Porque ambas son iguales a A. Según el problema, ambas son iguales a la A, ¿sale? Por ahí ya me están poniendo la respuesta, dicen que la respuesta para el problema es la B. Vamos a acabarlo para que todos lo entiendan, ¿sale? Muy bien, igualé esta con esta, ahora voy a igualar, ¿a quién les gustaría? Voy a igualar a esta, ¿con quién? ¿Con esta o con esta? ¿A quién quieren que iguale? esta de en medio, con la tercera o con la primera. ¿Cuál se les hace más fácil? Con la primera. Con la primera. No importa con cuál, pero, pues con otra, ¿no? No tienes que repetirlas. Aquí probamos la primera con la tercera. Segunda con la primera. Fíjate lo que voy a hacer, ¿eh? Me quedaría, en este caso, aquí quedaría como, pues lo mismo, ¿no? X por Y, X por Y de acá, y como ambas son, aquí bueno, no es exactamente igual a pero ahorita te voy a decir cómo quedaría cuando la igualo a, a. Multiplico, me quedaría X por Y, luego 13 x luego 2Y, y luego más 6. Y para que te quede igual a A, este más 35 lo paso para acá, como menos 35. ¿Sí vieron ese truquito o no lo vieron? ¿Vieron este menos cómo lo pasé? Para que te quede la A sola y ya podamos igualar. ¿De acuerdo? Nuevamente, ¿quién se cancela aquí? X y Y. X. X por Y se elimina. Y únicamente nos queda 0 igual a 13X menos 2Y. Y aquí me quedaría menos 29, ¿no? Sí, te para mi abuelita. ¿Está para bien? No le vaya a dar frío. Muy bien. Entonces, regresemos al problema. Ya tenemos, ahora fíjate tenemos otra ecuación ahí está otra ecuación con la ecuación 1 y la ecuación 2, pues ahora sí vamos a resolver vamos a resolver este problema porque acuérdate que estamos buscando la X, el largo de, de, de, de la, del terreno entonces, hasta aquí ¿alguna duda de cómo salieron estas dos ecuaciones? ¿Sí se entendió de dónde salen o no se entendió? sí, profesor muy bien ¿Puedo borrar? Porque voy a necesitar espacio. Sí, profe. Pero si quieren, tomen captura por si quieren ahí llevar una nota de algo. Tomen captura. Le quito. Dicen que si no es más 2Y. A ver, déjenme a ver si multiplica. Ah, sí, sí, perdón. perdón. Aquí es más. Aquí es más. Aquí es más, sí, porque quiera eh, 2 por Y positivo. Tiene razón. Gracias. Gracias, este, Andrea Gómez, por corregírmelo. Este, muy bien. Pome, ok. Denme un minutito de ¿eh? ella, continuamos. Perfecto, ya te puse de conficción. ¿Está Eduardo? ¿Está por ahí Eduardo? No. ¿Está Sandra? No. Sí, aquí estoy. Ah, perdón. ¿Cómo te, cómo te encuentro? Sandy López. Pero creo ¿no? que apareces. Ah, ya te vi, ya te vi. Listo, ya te puse de coanfitrión por si las cosas se ponen color hormiga. Gracias. Muy bien. Entonces, acuérdense de estas dos ecuaciones porque ya casi acabamos. Ya conteniendo estas dos, vamos a encontrar el problema. ¿Sabes? vamos a resolver el problema. Déjame borrar todo lo que hice, dejo nada más las ecuaciones. Como bien decía por ahí uno de sus compañeros que está participando en esta reunión, pues tenemos un sistema de 2 por 2, hay que resolverlo. La primera ecuación que nos quedó es de x menos y, menos 2 igual con 0. También tenemos este de aquí, más 12. Cuando viene pues mañana, don Jaime, le digo que la revista es... Sí. Desactiven su micrófono, por favor, cuando no lo estén usando, para que no haya problemas. Ok. Muy bien. Si sí, desactiven su micrófono, si no lo usan, para que no se meta el ruido aquí. ¿sabe? Tenemos el menos 29, aquí, igual a 0. ¿De acuerdo? Muy bien, ya tenemos las dos ecuaciones, ya puedo borrar esto. Ahora sí, vamos a resolverlo. Y siempre, siempre, siempre, ten en la cabeza, tienes cuando estás en tu examen, o sea, tienes que estar al tiro, o sea, tienes que estar despierto, o ¿no? que estar ahí, ay, mira, qué bonito está ese chico, tiene ojos azules, qué bonita está esta chica, tiene minifalda, tiene, eh, es delgada, es, es, es, es morena, como sea, debes estar pensando en tu examen. En verdad, a veces hasta, hasta espuma me sale de la boca, porque veo en los comentarios en los grupos de Facebook, en los grupos de WhatsApp, que dicen, alguien tiene el número de esta persona, hombre o mujer, como sea, a los dos lados hay. Este, es que me enamoré. O sea, al examen no vas a enamorarte. El examen de admisión va a definir gran parte de tu futuro, en verdad. Entonces, tienes que estar con los ojotes bien abiertos. Recuerda, ¿qué tienes que tener en mente cuando estás en tu examen? La pregunta y las respuestas. Eso tienes que tener en mente. ¿Sale? ¿Qué te están preguntando? Me estaban pidiendo el algo, que el algo nosotros lo bautizamos como X, así nada más. Estamos buscando X. Si tenemos un sistema de ecuaciones de 2 por 2, ¿qué método te gustaría ocupar para calcular directamente el valor de X? Suma, resta. Suma, resta, eliminación también se llama. Muy Vamos valiente. a sumar y resta. ¿A quién tendríamos que eliminar para que nos quede la X? Porque queremos la X. Aquí. A y. y. cómo se elimina la Y con un suma y resta? Multiplicando aquí por 2, para que se cancele. Tienes que multiplicar a todo, al de arriba en este caso. En la parte de arriba me quedaría 2X menos 2Y menos 4 igual con 0. Y en la parte de abajo, pues que nos quede igual, no pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? Porque ahí ya se cancela de manera directa. ¿Qué pasa cuando sumamos hacia abajo? Se cancelan las Y, yes, y aquí te quedaría 5X, aquí te quedaría, este, menos 33 igual a 0. Si despejo la X aquí, ya es bien fácil, nos queda que X vale 33 sobre D, 5, ya está. Y ya cabe, ¿por qué ya cabe? Porque la respuesta que me estaban pidiendo era el valor de largo, en este caso el largo era X. Veamos el PDF para ver cuál era la respuesta correcta. Respuesta correcta, ¿cuál sería? 6.6. ¿Cuál sería la respuesta correcta? 6.6. 6.6. E. Perfecto. E. Y de hecho, ya si lo divides con decimales, pues te das, de hecho, con que veas que te da 6. Punto algo, ya la hiciste porque hay una hay una respuesta nada más que está con 6. Punto algo, ¿no? Porque es hasta 30 cabe exactamente el 6 y el 3 te queda entre 5 que es punto 6, A ver Perfecto. ¿Se entendió o no se entendió esta preguntita? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Tiro, ¿eh? Tienen que estar al tiro. A la hora de su examen, tienes que estar tiempo antes de tu examen. Si te dicen, a ver, te tienes que conectar a las nueve de la mañana, tú tienes que estar a las ocho y media ya sentadito esperando. No es broma. ¿Sabes por qué? Porque muchos ¡Ay, es que no puedo entrar! ¡Ay, es que mi contraseña! ¿Qué abro primero? ¿El buscador o el examen? ¿Qué es lo que te vamos a Lean bien las instrucciones, en verdad. Yo sé que este cambio de hacerlo en línea es difícil para las universidades y para los alumnos, para los aspirantes, perdón. Este, es difícil porque es un, es un proceso nuevo. Es la primera vez en México y tal vez en el mundo que se hacen los exámenes eh, a, a, en su mayoría en línea. Estábamos bien cómodos con el examen presencial, pero ¿qué crees? Pues tenemos que progresar. La tecnología aquí ya estaba, solo que México pues no le hacía caso. Ahora que ya estamos necesitándolo, todos, todos no saben ni qué hacer, ni los aspirantes, ni las universidades, ni los ni los aplicadores saben ni qué onda. Entonces tienes que leer bien las instrucciones para que todo te salga súper bien, ¿de acuerdo? Vámonos, vámonos con la siguiente pregunta. Pero no me regañe, profe. No, no es regaño, es pues para que abras los ojitos, ¿sale? Distancia entre dos puntos, yo creo que está regalada. ¿Qué opinan? ¿Cuál es la respuesta? Me voy a copiar los puntos. Tenemos el punto, vamos a ponerle a 6,4 Y tenemos el punto B, el punto B es 6,8. Perfecto. Punto A, punto B. ¿Qué dice por ahí? A ver en el chat. qué dicen? Dice Andrea, profe, está bien, este también se pudo resolver por proceso inverso. Andrea, de hecho, sí, o sea, si agarraba las opciones, tendrías que sustituir, era más fácil hacerlo directo, Andrea, pero de que se puede hacer por opciones o inverso, sí, también se puede, ¿eh? nada más que este era más fácil, era lo más cómodo, hacer las ecuaciones no era tan sencillo ese problema dice que era la D, la D, la D, muy bien vamos a ver, a ver, repito yo sé que ustedes ya son unos cracks son unos campeones, son unos son unas, unas bestias resolviendo problemas o sea, bestias en el sentido de, de bueno, por así decirlo no en el sentido malo, bestias resolviendo problemas, pero hay algunos que no, hay algunos que sí son bueno, no, que son bestias, no este, que sí les falla algunas cosas, entonces, pues vamos a ver Vamos a ver, a ver. ¿Quién me dice cuál es la fórmula de la distancia entre dos puntos? Raíz de x2 menos x1 al cuadrado. -X1? Con paréntesis, ¿no? x2 menos x1 al cuadrado. Más, ¿Más? o menos. Más. Más. ¿Más? Y cuadrado. Y dos, menos y 1 si me si me al cuadrado. No vayas a decirme. Oiga, profesor, es que yo nunca he entendido esa pregunta que no se supone que la raíz con los cuadrados se cancela? Intenta. Sí. Intenta no decir esto. No se cancelan estos cuadrados. No se cancelan. No puedes cancelar la raíz con los cuadrados. O sea, sí, la operación inversa de la potencia es la raíz cuadrada, pero debes tener cuidado, de hecho, ahí también, pero... En este caso no. ¿Quién me explica o rápidamente me dice, a ver, ¿por qué no se cancelan? ¿Por qué no se cancela la raíz y la potencia? ¿Por qué la fórmula tiene que venir así y no cancelado? Porque hay una suma y una resta. Perfecto. Porque ¿Por qué hay una suma y la, la raíz no se separa cuando tiene suma o resta, se queda igualita? Entonces, no vayas a andar diciendo que eso se cancela y te queda únicamente la suma de aquí adentro. No, no, no se pueden cancelar. Así lo tienes que hacer. No por ahorrar tiempo vas a hacerlo mal. Así como está, así lo haces. ¿De acuerdo? Y cuando vayas, me hijos les das ácido fórico bien. Porque en verdad, esto no puedes equivocarte en esto. ¿eh? A ver, vamos a ver entonces cuál es la distancia en este caso. Disculpen por la forma en la que hablo. A veces hablo medio pesado. Pero es, en verdad, es para que hagan sus ojotes y no cometan errores, a veces hasta a puntitos, porque sí cancelan cosas como esto, y no, no está bien. No, no sé quién les enseñó a hacer eso. Aquí no está bien, ¿vale? Sería X2, vamos a ponerles nombres, X2, Y2, X1, Y1. Sería X2 menos X1 más Y2, que es 8, menos Y1, que es 4. Ahí está, así lo ponemos y así lo resolvemos. Jerarquía de las operaciones. ¿Qué me dice que va primero? ¿La raíz, la potencia, la suma o los paréntesis? ¿Qué va primero? Los paréntesis. paréntesis. Paréntesis. Todos sabemos eso. Primero van los paréntesis. 6 menos 3 son 3. Cuadrado más 8 menos 4 son 4 al cuadrado. Seguimos. Ahora va la potencia, ¿no? 3 al cuadrado son 9. 4 al cuadrado 16. ¿Qué sigue? En este caso seguiría la suma, hasta el final va la raíz, pero ya me doy cuenta que me queda una raíz de las bonitas, y por lo tanto la respuesta correcta, según el PDF, vamos a verlo, según el PDF la respuesta correcta, como me quedó raíz de 25, tiene que ser la opción de, de Diosito. ¿Vale? ¿Qué tal? ¿Se entendió? Bueno, repito, ya, ya sabía la respuesta, espero que sí. Pero pues hay que echarle un poquito de, de, de entusiasmo, ¿sale? Hay que echarle un poquito de entusiasmo. Muy bien, chicos. Este, a ver, para los que nos ven desde Facebook, puedes meterte a la transmisión de, de Zoom. ¿De acuerdo? ¿Qué tienes que hacer? Ve a la página, a nuestra página. Ahí, si estás viendo el video, tienes que ver el nombre de la página. Se llama Academia de Matemáticas, al Matemático. Aquí está. Este, le das like a nuestra página y te vas a mensajes. En mensajes envías un mensaje diciendo me pueden pasar el, el, el enlace de Zoom para ver la transmisión de hoy por favor y ya una persona te va a ayudar respondiéndote el enlace ¿de acuerdo? ¿por qué digo esto? porque ¿qué crees? voy a cortar la transmisión de Facebook, lo siento pero el material que sigue no lo puedo mostrar lo siento, en verdad muy bien chicos a los de Facebook los esperamos aquí ¿sale?